hola a todos bienvenidos a nuestra sesión de cine y siempre digo esto pero esta vez realmente van a tener un gran regalo porque vamos a ir bien en el fondo en el, eh, hacia el fondo de la madriguera de conejo y vamos a hacerlo con una película cuántica. Muchas veces las personas miran estas películas en la pantalla grande, o las miran en Netflix o en Internet. Y esta fue otra película que no le fue tan bien en la taquillera, porque es... Está mucho más allá de la conciencia de este planeta, pero es perfecta para nosotros, porque esta es el tipo de cosas que tú quieres en tu caja de herramientas para ahorrar miles y miles de años. Si tú no eres un fan de la reencarnación y realmente no planeas en venir de regreso de nuevo para otra ronda, este es el tipo de película que vas a decir, oh, te vas te vas a venir muy bien porque es una película cuántica de hecho estuve hablando acerca de pensar de forma cuántica y el perdón cuántico a través de muchos años de hecho hay un libro el, el, el perdón cuántico ese libro se publicó hace unos años pero como en la ciencia cuando se revocó en, al principio de los miles cuando estaba Neil Bohr y Albert Einstein y era el principio de nuestros físicos o científicos cuánticos eso revocó Centenarios y centenarios de ciencia, de regreso todo hacia Galileo y Descartes y todo, todos los previos, los primeros días de la ciencia. Isaac Newton probablemente era famoso, es por eso que lo llamamos la ciencia newtoniana o la física newtoniana y cuando llegó la cuántica eso revocó lo que se encontraba anteriormente entonces algunos de ustedes han seguido estas películas y pueden ver que cada semana las películas crecen y crecen y eh, el último retiro en línea en inglés se llamó más allá del cuerpo y vimos la película Mr. Nobody y esa era una película muy profunda y una experiencia muy profunda y yo recibía mensajes días después de que mostramos esa película en el fin de semana en dos partes y las personas tenían estos eh, entendimientos tan grandes que venían de forma inesperada en su mente estos entendimientos y decían, no por Dios, David, esto cambia todo, acabo de darme cuenta, tarararará de que desde que a partir de que yo eh, mostré esta película con mucha explicación, esta película cuántica. Bueno, está este día vamos a mostrar otra película cuántica. Si vas al cine y miras esto. Hay una gran oportunidad de que vas a salir del cine rascándote la cabeza. Pero es lo mismo con Mr. Nobody. Si miras Mr. Nobody sin comentarios, hay una gran oportunidad de que simplemente te rasque la cabeza como, no sé qué fue eso. El eh, eterno resplandor de una mente sin recuerdo es cuántica, pero esta película y Mr. Nobody muy cuánticas. La diferencia entre Mr. Nobody y la película que vamos a ver hoy es que Mr. Nobody es un tiempo de 118 años. La película de hoy va a, llevar, va a ser a través de mil años en tiempo lineal y créanme si ustedes entienden lo que voy a hablar si lo experimentan y lo sienten te va a ahorrar miles y miles de años en términos de reencarnación va a colapsar el alfa y el omega de, de una forma muy muy rápida. De hecho, quizás este es un poco aturdido o confundido, como esa película Pitastells, pero este es el espíritu santo trabajando en tu mente en vez del diablo. En Vitassell la película había un diablo. Pero aquí es el espíritu santo. Y esto realmente va a colapsar el tiempo. Entonces tenemos, es una película de relaciones, las relaciones atraviesan mil años. Desde 1500 en España, en los tiempos de la Inquisición Española y en Conquistadores, y vamos hacia el 2000, y luego vamos hacia un 2500 muy surreal. Es, bastante en el, es como si estuvieses en el espacio, allá en el espacio... En el, en el año 2500, no es nada como la Tierra, en estas escenas de la Tierra, en 2000. Los dos personajes principales, es una película de relaciones, y como Mr. Nobody, excepto que el Mr. Nobody, ne Nemo, Nobody, tenía tres relaciones diferentes que estaban sucediendo Jean simultáneamente, Jean y Anna y, Elise. y Elise. Esta es el mismo, el mismo personaje, pero en 1500 va a ser la reina y su conquistador. Y en el 2000 va a ser Izzy, Iba a ser Tommy. Y le estaba diciendo todos acá en el estudio. Y sí, es un hermoso nombre porque se refiere a, it's, it's, it a es. Es como dice en las lecciones del curso de Milagros, decimos Dios es y luego dejamos de hablar. es esta es easy. esta viene de Les, y si cuando vean esta película, ella va a representar al Espíritu Santo, su sistema de pensamiento. Ella va a representar que todo este cosmos es holográfico, que todo es una proyección y que se podría decir que el todo está en todas las partes. Es posible ver la plenitud del mundo real en cada parte cuando tu mente es liberada de la fragmentación, cuando puedes ver que todo es holográfico. También ella va a hablar acerca de la plenitud, de la entrega, va a hablar acerca de la aceptación, ella va a hablar acerca de la gracia. Ella es nuestro personaje, el Espíritu Santo, porque ella representa una forma de pensar, una forma de pensar holística, y eso es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Entonces cuando tú mires, esto, en vez de tratar de seguirlo de forma lineal, cuando si está en la pantalla, ella va a representar esta percepción sanada, una forma sanada de ver el mundo y entregarse. Acá viene nuestro cat eh, nuestro gato, Iso. Ella es el Iso. Izzy es el Iso en esta película. Ella no le interesan las cosas del mundo, a ella le interesa el momento presente, le gusta divertirse, a ella le gusta relajarse, a ella le gusta disfrutar. Y su marido, Tomás, el Tomás que duda, la razón por la que llamamos Tomás el dudador es porque le gusta analizar, le gusta el modelo médico, él busca curas externas, desesperadamente tratando de salvar a su mujer al encontrar una cura milagrosa. Entonces, desde el curso de milagros no hay nada malo acerca de la medicina o el modelo médico. Jesús nunca se refiere a nada como malvado, pero se podría decir que es mágico. Y la razón por la cual es mágico es porque para que algo pueda ser mágico le tienes que dar un poder sanador a algo externo. Muchas veces las personas salen acerca de las medicinas o las aspirinas o diferentes tipos de medicaciones. Incluso si tú haces Reiki en alguien y estás tratando de trabajar en sus partes del cuerpo con Reiki, eso sigue siendo mágico. Porque se trata de aplicar energía espiritual y en cosas específicas. Y todo el curso está enseñando, no, trae tus problemas específicos de regreso al Espíritu Santo en tu mente y va a desaparecer. Trae todas tus creencias en las enfermedades específicas, trae trae todas hacia el Espíritu Santo e igualmente todas ellas, todas estas enfermedades van a desaparecer porque todas tienen la misma causa y eso es el ego. Y el Espíritu Santo ve más allá del ego, entonces se ocupa de todas las enfermedades específicas del tiempo y del espacio que parecen ser proyectadas en el cuerpo y el mundo. Entonces, wow, vamos, nos vamos a ir bien cuántico hoy con nuestros dos personajes, una pareja que está casada, una que representa el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y ego. el ego es representado por Tommy. Y esto pone a Tommy en una posición en donde él cree que personalmente tiene que hacer algo en el 1500 para su reina básicamente su reina está diciendo ¿me amas? sí, te amo señora mi reina está bien, entonces salva España un pequeño pedido salva España entonces él va a hacer todo lo que él puede para salvar España y luego en el 2000 está Isi que parece tener una enfermedad que está tomando su cuerpo, entonces ella está perdiendo su vitalidad, su energía. Y luego, él es un investigador, un médico, y está tratando de utilizar sus habilidades para encontrar la vacuna. Eso es lo que está sucediendo ahora en el planeta Tierra, en donde tenemos todos estos científicos y doctores y enfermeras en todos estos países que están buscando, tratando de encontrar la vacuna. Y se están volviendo locos, de hecho, porque es muy estresante cuando tú percibes que hay un virus un virus invisible alrededor del planeta que está haciendo todo este lío y tú tienes que encontrar la vacuna. De hecho, yo estaba leyendo hoy que tanto quieren una vacuna en todos los países, hay como una competencia de quién puede obtener esta vacuna y van a compartir la vacuna con otros países, el que obtenga el ganador. Y hoy escuché en que en Estados Unidos tiene una agencia que se llama la Administración de Fármacos y tanto quieren una vacuna que están listos para poner una vacuna en cuanto a una Aparezca que ...parezca prometedora y la van a poner en el mercado sin eh, testearlo correctamente. Entonces tengan cuidado. <ríe> cuidado estas vacunas. Puede ser algo rápido, pero podría ser el conejito de indias. Eh, bueno, el cuerpo podría ser el conejito de indias para, de prueba. Porque es una situación de presión, es apurarse, apurarse, apurarse, Es parece ser que hay un virus externo o pandemia y luego es buscar una cura médica y Jesús dice que no es malvado, simplemente es mágico, has inventado un mundo irreal y ahora estás tratando de solucionarlo con medios irreales y Jesús dice eso es de lo que se trata la magia utilizar medios externos ¿qué son los medios externos? algo más allá de tu mente eso es lo que es un medio externo, cualquier cosa que no sea tu mente, cualquier cosa que no sea más que mirar a tus propios pensamientos cualquier cosa más que mirar a tus propias creencias Jesús dice de todas las razones por estos disgustos y sufrimientos que tú experimentas de Todas las razones que tú crees que está sucediendo y todas las causas que tú crees por las cuales se está sucediendo, la única cosa que no has visto, la única cosa que no pudiste admitir fue que la causa de todo este sufrimiento y disgustos fue tu propia culpa, él dice. Y eso es esta culpa inconsciente de la cual estoy hablando acerca de este sueño que sueñas en secreto. La culpa inconsciente es la fuente de todo disgusto percibido y todas enfermedades percibidas. Y digo fuente, pero voy a poner comillas alrededor de ello porque no es una fuente real. ¿Por qué no es una fuente real? Porque Dios no creó culpa. Dios no creó el ego, Dios no creó la mente inconsciente. Es por eso que es una fuente, en comillas, en el sentido de que es lo que está produciendo todos estos efectos irreales y disgustos irreales, es la culpa en la mente. Y esta película va a ir directo a ello. Jesús dice, tú tienes una brecha en tu mente. Y en esta pequeña brecha, ahí es donde todo el cosmos se encuentra, el tiempo y el espacio de esta mente tan vasta que tienes como Dios te creó tienes un pequeño granito tienes, ¿cómo lo dicen? Un... tienes un granito un puntito negro un pequeño puntito en tu mente que lo llama una brecha tienes una pequeña brecha eso se llama como ir al dentista también tengo una, un agujero y cuando estaba en Inglaterra estaba yendo en en el subte decían: Cuidado con la brecha. Cada vez que la puerta se abría, cuidado con la brecha. Yo estoy entusiasmado, como los británicos saben lo que están hablando. Hicieron 007 y ahora saben que saben acerca de la brecha, saben acerca de la brecha. Ten cuidado con la brecha, es lo que Jesús nos dice: cuidado con la brecha. Te estás distrayendo a través de centenarios, te estás milenios, te estás distrayendo. No te das cuenta en dónde se encuentra el error: es la brecha, es el instante no santo, lo llaman tu mente, en donde tú crees que la separación ocurrió. Y la única forma en la que tú eres liberado para experimentar la eternidad es, tienes que ver la nada de esta brecha. Si tú puedes mirar con el Espíritu Santo en la brecha y ver que no es nada, ahí se va. El granito es, se explota, se va. Nunca, nunca escuché a Jesús hablar de esa analogía. El puntito negro se fue. Entonces, esta película me gusta porque vamos a ver miles de años con diferentes simbologías e imágenes a través de estos miles de años de 1500 hasta 2500 y todos son efectos y es por eso que les voy a decir al principio no tratas de seguir esta película, si vamos a la mitad de la película y, o casi al final de la película y y tú, Eric, decimos al final, bueno, levanten la mano. Y la primera pregunta es, no entendí la trama. Por supuesto que no entendiste la trama. No hay trama en esta película. Vas a mirar una película sin trama. Es por eso que requiere de mucha fe. Pero no preguntes al final cuál es la trama. O no preguntes qué significa. Tú me tienes que decir a mí al final de esta película con tu felicidad eufórica, eso es lo que quiero escuchar lo que tú experimentaste más allá de mirar la película de forma lineal en donde tratas de descifrar la trama pero está, estamos entrenados a hacer eso cada vez que vemos una película Siempre sentimos que para poder disfrutar de la película tenemos que intentar la trama. Obtener, obtener algo. Tenemos esa palabra. Obtener algo de la trama para disfrutar de la película. No trates de obtener o entender la trama en esta película porque te vas a volver loco. Pero quiero que tú vayas hacia un lugar de dar en tu mente en donde tú puedes entrar en este instante santo, en esta felicidad, en donde tú tienes todas las Respuesta. Si tú eres la respuesta y, y tu estado mental la es la respuesta. respuesta y ese es el ja, ja, ja. Esa la es joy, la felicidad de lo que se trata todo esto. Estamos yéndose una experiencia juntos utilizando esta película. La película se titula eh, La Fuente de la Vida y, la, y, y está con Hugh Jackman, lo cual es bueno porque él interpreta a Wolverine en X-Men y él es un muy buen conquistador. Él va a tratar de salvar España para su reina. Y Hugh Jackman puede interpretar esa parte como Wolverine. Es muy fuerte y él va a hacer lo que se requiere. Es muy valiente. Es todas las cosas que quieres de un conquistador. Excepto, recuerda, Hugh está interpretando el sistema de pensamiento del ego. ¿Y qué es un conquistador? Alguno sabe lo que es un conquistador es un conquistador eso es lo que un conquistador es es alguien que conquista y, y puedes ver que es en ese no es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo el Espíritu Santo no conquista el Espíritu Santo no viene en tu mente y dice, ¿dónde están esos pensamientos del ego? los voy a matar voy a ir en una misión de búsqueda y destrucción no, así no, si no funciona el Espíritu Santo no va en una misión de búsqueda y destruye porque el Espíritu Santo no es un conquistador el Espíritu Santo es esta hermosa luz El perdón es silencioso y silenciosamente no hace nada Mira y espera y no juzga ¿Eso suena como la luz? Sí, eso es pasivo Silenciosamente no hace nada Mira y espera y no hace nada silenciosamente no hace nada. Eso quiere decir que simplemente brilla y su propósito es brillar la oscuridad. Cuando tú voluntariamente le traes la oscuridad hacia la luz, así es como se desvanece. Pero el Espíritu Santo no está batallando con el ego y tampoco va en una misión de busca y destruye. Entonces el Espíritu Santo no es un conquistador. Volviendo al tema de la transparencia, muchas veces lo que nosotros trabajamos por años fueron... De expresiones, di lo que necesitas decir, no escondas, no protejas, y ese es el primer paso en abrirte a la verdadera transparencia. Pero de hecho, eso no es la transparencia. Eh, esperemos que con tus compañeros poderosos van a llegar en un punto en el que alcances el final de tus sesiones de expresión. Hablando de la oscuridad del ego y expresarla es simbólicamente de tu disposición de no esconder y proteger nada de la luz. Pero luego debería llegar un punto en, en tu entrenamiento mental en donde eres activado y te iluminas y luego te empiezas a dar cuenta oh por Dios, la transparencia no tenía nada que ver con dejar caer la máscara, dejar caer la máscara en la preliminaria, es en la preescolar. Eso no es de lo que se trata la, la transparencia. La transparencia es acerca de brillar la luz, dejar que la luz brille a través de ti y expresar a través de ti, utilizando el cuerpo para... Como Jesús decía, el único uso el único uso, dejar que la voz de Dios hable atrás de él. Ese es el único uso del cuerpo. Y eso es de lo mismo que dejar que la luz brille atrás de ti. Es por eso que hablamos tanto acerca de que se haga atrás de ti, hablamos acerca de la función, hablamos acerca de ir hacia tu propósito y aclarar en tu mente cuál es el propósito. Y esta película va a ayudar con eso porque, de nuevo, Tommy y Izzy sí representan los dos diferentes sistemas de pensamiento. Básicamente, el sistema de pensamiento que Tommy representa no puede ser integrado con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. La oscuridad y la luz... No, nunca se integran. Uno es real, la luz, uno es irreal. Nunca se puede integrar lo real con lo irreal. Lo que haces es que cuando tú sanas, al no esconder y proteger la oscuridad, tu mente se integra y luego te das cuenta de que la oscuridad ya no es y que realmente nunca fue. Entonces la integración significa integrar en la mente y es otra forma de decir o hablar acerca de la luz. Y la razón por la cual estoy trayendo esto es, esto es porque si tú puedes empezar a enfrentar estos dos sistemas de pensamientos que se encuentran en la mente, no desde un lugar de disociación, lo cual es tratar de tratar de mantener ambos en tu mente, mantener los dos vivos, eso es lo que se trata de disociación, es un término psicológico y es en donde tratas de mantener dos sistemas de pensamiento irreconciliables, activos en tu mente, miedo y amor y eso es una mente dividida, es psicosis, es esquizofrenia es confusión, es duda, no hay felicidad, no hay compresión en esta manobra. Y sin embargo, si tú eliges terminar con la disociación, luego vas a llevar la oscuridad hacia la luz y la oscuridad va a desaparecer y solo la luz va a permanecer. Esto es de lo que se trata esta película. No es una interpretación literal de una relación literal. O no es una película de reencarnación en donde ves, ok, la pareja, la reina y el conquistador en el 1500 y luego lo ves en el 2000 y luego los ves en eh, el 2500 no es así es de hecho te está mostrando tan claramente estos dos sistemas de pensamientos que al final tú puedes te, darte cuenta de que ambos no pueden ser verdad y eso es de lo que se trata la iluminación espiritual es darte cuenta de lo que es real y verdadero o como Jesús dice la verdad es verdad y solo la verdad es verdad esa es su forma de describir una mente íntegra La verdad es verdad y solo la verdad es verdad. Entonces, cuando tú miras esta película, es posible que mires tus pensamientos y también vas a ver que desde el sistema de pensamiento que es reflejado en Tommy, hay mucha ansiedad. Hay mucho estrés, hay mucha frustración, doubt, hay mucha duda, hay corazón roto, pain, hay dolor, longing, hay un sentimiento de anhelo, hay dolor, there's, there's missing, hay, hay un sentimiento uh, de que algo falta. Uh, ves todo eso, todo está siendo actuado en Tommy. Uh, to matter, matter no importa qué centenario he en, he en seen, el que parece he encontrarse, he él va a actuar eso hasta el punto llega de la liberación. Y esa es nuestra propia mente. No puede ser que estamos viendo un personajes en la pantalla. Esto tiene que ser para nosotros. Entonces, por supuesto, con Izzy, ella está brillando su es. Incluso a partir de lo que parece ser síntomas físicos. Ella tiene este sentido de... Gracias. Sigue teniendo este sentido de relajación. Sigue, ella no está poniendo fe en lo físico o lo que parece ser una enfermedad física. Ella está desarrollando confianza más más fuerte a medida que la película se desarrolla. Incluso en este escenario de 2000 en donde ella parece tener los síntomas porque si ellos se están moviendo hacia un lugar de entrega. Y creo que has notado que cualquier persona que haya lidiado con la percepción de la enfermedad siempre sabes que tienes un punto de entrega en tu mente en donde puedes dejar ir de, de, de, de, de, de seguir tomándolo serio. Jesús no lo toma serio. Jesús no toma en serio la proyección de culpa porque él sabe que la culpa no es real y tampoco lo es la proyección. Entonces Jesús no está perdiendo ningún sueño. Bueno, no es que está durmiendo, esa no es una buena metáfora. Jesús no está preocupado acerca de los síntomas. De hecho, Jesús dice en el curso, no le pidas al Espíritu Santo que sane el cuerpo, dice en el curso, pídele al Espíritu Santo que sane tu percepción acerca del cuerpo. Entonces, Jesús está enseñando que claramente todos tenemos que tener cuidado con la brecha. Todos tenemos que realmente mirar de una forma muy honesta y cercana con Jesús y el Espíritu Santo a esta brecha para ver la nada de la brecha. Porque mientras tú sigas creyendo que la brecha es real, entonces tú vas a estar lidiando con eso por bastante tiempo, una percepción de un mundo externo que es muy, muy confuso. Y parece no tener sentido. Y mientras sigas tratando de descifrarlo o entender esta proyección, te vas a sentir loco. Los filósofos han tratado de descifrar esta proyección por muchos años. Los psicólogos han tratado de descifrar Freud, el ego y el superego y el inconsciente. Él trató. Y ahora también tenemos a psicólogos transpersonales que también están tratando, pero no hay forma de entender lo que no tiene significado. Yo recuerdo una vez cuando estaba preguntándole a Jesús acerca del mundo de percepción y él lo llamó él dice que el mundo es una situación imposible. ¿Cómo es eso para una etiqueta en el mundo? ¿Una qué? ¿Qué dijiste? Una situación imposible. Dijo, sí, tú estás percibiendo una situación imposible. Y la única forma de salir de una situación imposible, Jesús nos dice en el curso, es darte cuenta de que nunca estuviste en ella. ¿Cómo es eso para una mente maravillosa? Eso es lo que Jesús dice. El mundo es una situación imposible y la única forma de escaparlo es darte cuenta de que nunca estuviste en él. Bueno, si nunca estuve en él, quizás yo fui la luz. Sí, sí. Sí, sí. Si yo soy la luz, dice, es verdad, entonces eres todo y estás en todo. No tienes ningún límite, no hay algo como el tiempo y el espacio limitando tu identidad hacia una ubicación. Y sin embargo, todos los seres humanos tienen la creencia de que nacieron en tal año y vivieron por tantos años y luego van a morir en un punto en el tiempo. Todos los seres humanos creen que el cosmos es una proyección vasta, lo, es una, no lo llaman proyecto, proyección, pero lo llaman como una coordinada, y todo ser humano tiene una ubicación en ella. Cuando las personas dicen, eh, ¿en dónde te, dónde te encuentras, dicen en el teléfono? Y tú dices, estoy en México, o Utah, o New York, o lo que sea. Tú estás dando una ubicación general. ¿En dónde? ¿En dónde en México? ¿En dónde en, ¿En, dónde en Nueva York? ¿En dónde en Utah? Y luego dices algo más específico. ¿Qué, ¿Cuál es tu dirección? Es, es donde tu teléfono está, es como una dirección de IP. Sabes exactamente dónde está tu cuerpo. Se llama una ubicación, una ubicación geométrica, pero los científicos hacen esto con todo tipo de partículas. Esto no es como es la luz. La luz se encuentra en todos y todo. Y eso te muestra qué tan diferente es la luz de la percepción de este mundo. No tiene ubicación. Yo recuerdo años atrás, estaba en el curso, estudiando, estaba haciendo unas lecciones, estoy estudiando el curso, y mi padre biológico, él no le gustaba su percepción de que yo estuviese leyendo, orando, meditando todo el día. Él solía a veces referirse a mí como sucio, podrido, bueno para nada, obtener un trabajo. Esa era, era la versión larga en vez de David bueno para nada, sucio, vago, obtener un trabajo. Pero desde su percepción, yo estaba quitando espacio y no estaba haciendo nada productivo. Desde mi percepción, yo estaba tratando de liberar mi mente de los confinamientos del tiempo y del espacio. Entonces hay una diferente perspectiva allí. Pero lo que todo volvió al final es que sí, encontramos la fusión en la luz. Después de varios, varios años, tuvimos una experiencia de fusión gloriosa de reconocimiento, en donde yo reconocí que, yo lo reconocí a él y él me reconocía a mí. Yo reconocí que la forma de él y el rol de padre y todo eso fue inventado, y él reconoció que el rol de hijo y el, po el hijo podrido, bueno para nada, también no era real. Y sí, sí, lo, lo entendimos. Pasamos por ello, pasa, pasamos más allá de la brecha. Esa brecha loca en la mente. Pudimos alcanzar la dicha y la felicidad. De verdad, oh, por Dios, somos el mismo, somos el mismo, somos el mismo espíritu. Y eso es de lo que se trata esta película. Es llegar a ese lugar de integración y de plenitud y reconocimiento en la mente. Porque... Esa es la única forma en la que puedes experimentarlo, es una experiencia en la mente. Entonces... Entonces, va a ser un camino muy divertido. A veces digo, arren sus sombreros porque Kansas va a decir adiós. Esta es una película cuántica. Así que si realmente, mira, quédate allí y mira tus emociones. No trates de cifrar la trama. Va a ser confuso. Si, si al final dices, ¿cuál es la trama? No, no, no, no, no, no. Ese no es el punto de la película. Esta película no tiene una trama pero sí ofrece una experiencia de despertar y sanación enorme, si estamos listos para recibirla. Así que disfruten y yo me voy a adentrar de tiempo a tiempo. Disfruten.